Muy bien. Pone a ablandar ahí. Ok, las habichuelas se van a ablandar ahora. ¿Y sí. qué más o menos? ¿Qué tiempo se toma ahora eh, esas habichuelas para ablandarse en esa paila? Bueno, como media hora. Media hora más o menos. Ok. Ahora guayamos el coco. Se saca la leche. Se le echa la canela, va a sumar la canela. Ok, la canela. vamos a ver el proceso, vamos a esperar a que, a que... ir a la habichuela y ya luego se vea un poco el proceso. Sí, pues se ablanda con la... Ah, se ablanda con la... Sí, con la canela. Ok. La canela, okay. Echamos la canela. Se le, entonces se le echa, a, cuando van a hervir la habichuela, los clavos y la canela. La canela, los clavos se hierven a pan. Ah, muy bien. Vamos a esperar entonces a que la habichuelas hierva Bien, señor Leóncio, ¿qué estamos haciendo ahora mismo aquí? ¿Qué usted está haciendo? Bueno, estamos... Yo estoy aquí pelando la, la batata para enviársela allí a la que está la, la bichuela para que se ablande juntas ahí, todo, para que cojan gusto ahí. Muy Entonces, bien. Que cojan gusto especial porque si la ablandan es diferente, no se les trapa el gusto. Ok, ¿cómo es el proceso de pelado de, de la batata? Vamos a ver. Bueno, esto se le quita la caca bien invitada para que no, si no se quede con caca. Muy bien. Y el pelada ahí. Así, así es una cosa limpia. Muy bien. Sí. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Qué más le tocó usted pelar? A mí me toca pelar el coco y para echarle la leche a la habichuela, que eso es lo que le da gusto. Un gusto hondo me da. Muy bien, muy bien. <risa>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 la máquina pela coca. ¿Cómo se llama el colín? La máquina pela coco. ¿No se, no se le rompe el coco a usted ahí. No, no, no, muy no, si se rompe, no me vamos a casar. ¿Y entonces cómo es eso? ¿Usted tiene algún estilo? ¿Eso se practica? No. Yo lo puedo pelar así mismo, ¿cómo usted? es que usted? No, muy difícil. Eso lo prende el con la izquierda medio. ¿Cuántos años tiene usted pelando coco? Bueno, tengo como 40 y pico de años. Pelando, pelando coco. coco. Okay, vamos a ver cómo quedó el coco. Quedó de ahí a ahí. Ah, ok. Entonces ahora se guaya. Ahora vamos por el lote. Ah, ok. Qué vamos a hacer ahora? Lo veo con un guayo y veo con los cocos. Pues ya el que se coco para ahorita sacar la leche. Okay. Para seguir trabajando con la michuela. Muy bien. Sí. ¿Y cuál es el, cómo se hace? ¿Cómo se guaya el coco? Bueno, vamos a ver. Se ¿Cuál se es el proceso? Sobajo ahí. Eh. Así. Así.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 Okay. La leche. ¿Qué? estamos haciendo ahora? ¿Qué proceso es este? Estamos primiendo el coco, sacándole la leche. Leo, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la vamos a apiar de, de este difobón para ponerla a enfriar, luego licuarla. Eh, eh, ya están hervidas la. Frita. ¿Cómo sabemos que están hervidas las Ya, Porque están blanditas ya. Ah, ok. Sí. Ah, muy bien. Vamos a ver. Ahora se ponen a enfriar. y...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 Ramona, ¿qué estamos haciendo ahora, uh, en este momento? En este momento la estamos sacando, se cae para dejarla enfriar, para licuarlas. Ok. Vamos en este proceso que estamos haciendo aquí ahora, ¿qué es? Ahora la estamos colando, porque la licuamos, hay que colarla. Y volverle a echar la pala entonces. ¿Qué es esto que le, estamos, que le vamos a echar ahora? Esta es la vainilla para, la... para que le diga. Le... Ok. La leche de esta la un poquito de sal. de sal. ¿Ah, también se le echa sal? Sí, hay sí. no que darle sal, esa hay que no una. No. Vale. Traeme los clavos, me están viviendo. ¿Y esto qué ¿Esto qué le van a echar ahora a la habichuela? ¿Qué es? Eso es lo clavo hervido. Clavo hervido. Muy bien. No, o sea, o sea, no se le echa el clavo completo, sino el agua. El agua. Ahora le echamos la leche, canelce. porque okay, ¿Qué función hace la leche? Le da buen gusto. Le da buen gusto. Da Muy bien. A esta, a esta cantidad de bichuelas, ¿cuánta lata le vamos a echar? Le vamos a echar tres latitas. Tres latas. Sí, porque le echamos la leche de coco. Ok. Vamos a <risa> dejarle. Ella a ¿Qué le vamos a echar ahora a la habichuela? Ahora le vamos a echar la pasa. ¿La pasa? Le agrego un poco. ¿Qué función hace la pasa? ¿Para qué se le echa la pasa? Para que le den mejor gusto. Ok. Consente.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 Ya aquí están terminadas Ya están listas para, para comer Ah, muy bien